¡Ay, nena! ¡Ey, move your body en the fase one! Pilla al bicho, métete al sarao. Mueve el toto como perreao, procrastinándolo con el diván. Un rock bailer negra te Depresión muy en psiquiatrao. Estamos todos en la fase one. Estamos todos en la fase one. Mira, dile, dile. Como si tuviéramos un Me he comprado en el decathlon: pan, pan, pan. Unas mallas y un pistolón. Pan, pan, pan. Me he comprado una mini yoke, pan, Para pan, pa rularlo como un señor Como si tuviéramos en Wuhan. Como si tuviéramos en Wuhan, pan, pan Pan, pan, pan, pan.